Presentamos El Editorial, hoy titulado, Como Chivos Sin Ley. Contrario a lo que sucede en la República Dominicana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió una movilización como en tiempos de guerra para hacer frente al COVID-19, anunciando un endurecimiento de las normas sobre el uso de mascarilla y una cuarentena obligatoria para los viajeros que entren a ese país. Al firmar una serie de decretos, Biden anunció que aquellos que viajen a Estados Unidos desde otro país deberán realizarse una prueba antes de subirse al avión y realizar una cuarentena cuando lleguen. A diferencia de nosotros, que mientras las autoridades anuncian medidas supuestamente obligatorias, por otro lado la gente hace lo que le da la gana. Cuando prácticamente en Estados Unidos se tocan tambores de guerra contra la pandemia, aquí... En República Dominicana cada quien anda como chivo sin ley. Hasta el próximo comentario.